Hola amigos de América Latina, saludos a todos mis seguidores alrededor del mundo, a todos mis hallazgos en México, en Estados Unidos, en Nicaragua, en Guatemala, en Costa Rica, eh, al sur del continente, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, a todos mis seguidores, al mis detractores también, yo les reitero la invitación y no me canso de hacerlo, que ustedes hagan un pacto, a que hagan parte de la iglesia de la Siburina, a que hagan parte de esta gran, gran hermandad, a que hagan parte de esta nueva ola que se está apoderando, eh, de todo el continente americano Ustedes no se pueden quedar por fuera del nuevo orden mundial Ustedes tiene que ser partícipe, tiene que ser protagonista De todo este eh, teatro cósmico que se está cerrando el círculo Y ustedes se están quedando por fuera En esa oportunidad les quiero ofrecer la guía en Nuevo Despertar La guía luciferina en Nuevo Despertar ya está a la venta eh, Yo la lancé, si no estoy mala, el año a principios del 2018 se nos agotaron, se nos agotaron, las, eh, la empresa que contratamos para que las imprimiera pues por, por tratarse del tema, finalmente no quiso seguirlo haciendo porque es un tema que aún causa mucho temor en la sociedad colombiana y más en la sociedad quildiana que es donde yo me encuentro en ese momento. Eh, pero ya encontramos un proveedor que nos va a estar proporcionando la impresión de la guía luciferina, el nuevo despertar. Así pues, que no se quede sin ella no sé qué sin ella, haga su pedido ya, antes de que se agote, la guía luciferina el Nuevo Despertar es un compendio de oraciones para todos ustedes, un compendio de oraciones especiales, una oración, las oraciones diarias que ustedes tienen que hacerle a mi señor, tenemos allí cómo agradarle a mi señor Lucifer, tenemos también eh, un compendio, o mejor, una reseña histórica de ese servidor, tenemos las gracias de Luciferino, los mandamientos de Luciferino, si usted ya hicieron un pacto con mi señor Lucifer, y de pronto mi señor Lucifer no los escucha como usted quisiera, pues, hombre, es que ustedes hacen un pacto con mi señor y de pronto no siguen los mandamientos como es, o no siguen la desgracia de, de Luciferino, la idea es que usted haga un pacto con mi señor y siga creciendo dentro de la iglesia y siga escalafonando, entonces, si usted quiere adquirir la guía Luciferina, el nuevo despertar, me puede llamar ya, o me puede escribir al whatsapp o a mis correos electrónicos, ok, y ya me pondré eh, de acuerdo con ustedes, para enviársela a cualquier parte del mundo. Mi nombre es Víctor Damián Rosa Villarreal. Atrévete ya y déjate sorprender.